Bienvenidos a mi canal Tal como habíamos quedado en las sesiones eh, presenciales comentábamos la posibilidad de grabar una serie de vídeos sobre algunas de las actividades que habíamos realizado en esas sesiones presenciales Hoy vamos a ver cómo insertar, eh, notas, eh, perdón, insertar citas bibliográficas en un documento que estemos desarrollando, o que ya hayamos desarrollado. Para esto yo tengo aquí un documento, que, que ya, en el cual yo he escrito algo, para poder trabajar. Bien, si tenemos que introducir alguna nota bibliográfica, alguna fuente bibliográfica, eh, desde, creo que, Word 2007, eh, existe la posibilidad, en la cinta que tiene, de encontrar un apartado que ponga referencias. Dentro de esas referencias nos vamos a encontrar a su vez una serie de apartados, entre ellos este, en el cual ponéis insertar una cita, administrar una fuente, estilo, bibliografía, etc. Todos los que trabajáis en la facultad, en los, tanto en los cursos presenciales reglados como en los cursos reglados de, de posgrado, os solicitamos que lo hagáis en formato APA para las, las citas bibliográficas. Pues bien, Word nos lo permite hacer añadiendo o viendo o colocando en este pequeño apartado donde aparece estilo la eh, forma de citar APA. En este caso está eh, eh, la sexta edición ya preparada eh, bibliográficamente dentro del, del Word. Hay otras, eh, como veis, hay otras formas de citar, pero nosotros utilizamos el formato APA tal como se nos solicita en, en la facultad. Si alguien necesitase otro tipo de, de normas de citación, veréis en otro vídeo que subiré dentro de poco cómo podemos añadir alguna fórmula de citación a esta a esta cinta. Bien. Vamos a empezar ya directamente. Imaginaros que yo necesito meter aquí, por ejemplo, en eh, donde pone utilizar las posibilidades sonoras de las vías respiratorias y las cuerdas vocales, yo necesito insertar al final de cuerdas vocales una, un, una anotación bibliográfica. Pues simplemente me sitúo en el punto donde yo quiero eh, anotarla y me voy a administrar fuentes cuando abráis vuestro vuestro navegador vuestro, perdón vuestra eh, cinta veréis que este lado y este lado donde pone fuentes disponibles en lista actual estará en blanco eh, en este caso hay muchas eh, anotaciones ya previas puesto que yo he estado trabajando anteriormente Bien, pues imaginaos que como os decía, necesitaríamos colocar aquí una cita bibliográfica, pues lo vamos a hacer, nos, como digo, nos vamos a, a administrar fuentes y le vamos a añadir una nueva fuente bibliográfica, aquí donde pone nuevo. En el tipo de fuente bibliográfica nos permite colocar o bien un libro, una sección de, de un libro, un artículo de revista, un acta, un sitio web etcétera yo voy a eh, en este vídeo solamente voy a, a utilizar dos cosas eh, un libro y un artículo de revista vosotros podéis ir jugando con, con eh, cada uno de los campos que aquí aparecen bien eh, cuando creéis una fuente os va a aparecer esta caja tal cual está aquí vale si queréis ver todos los campos bibliográficos fijaros que lo único que ha sido señalar aquí mostrar todos los campos bibliográficos Y aparecen cada vez muchos más campos De lo que vosotros queráis poder añadir en un momento determinado Bien El autor lo vamos a colocar aquí Yo suelo eh, deciros en los cursos presenciales Que lo hagáis a través de, de este pequeño cajoncito de editar como sabéis en APA solamente necesitamos el primer apellido del, del autor, ¿vale? Y el nombre es el primer, la primera letra con un punto. En este caso, imaginaros que se llama. Eh, me lo voy a inventar, ¿vale? Imaginaros que se llama Vicente, el de apellido, y de nombre Antonio. A Antonio. Y le doy al cajoncito Al botoncito de agregar Si hubiera un segundo autor Pues lo pondría también de nuevo aquí Y volvería a dar al botoncito de agregar Imaginaos que el título sea El santo trabajo De la ciencia Que el año sea 1998 Perdón que la ciudad sea, por ejemplo, Zaragoza. Y que la editorial. Aquí la ciudad es la ciudad de la editorial. Y que la editorial sería Publicaciones El Cierzo. Una vez que yo acepte, aparecerá en lista actual. ¿Vale? Y fijaros que aquí os aparecerá ya la cita, tal como está en formato APA pone vista APA en formato APA vale y aquí os aparecerá lo que hemos eh, realizado anteriormente entonces cierro y como os decía estábamos en que teníamos que insertarlo aquí os acordáis bien me voy a, al final de valores y entonces yo digo inserta cita fijaros que solamente me aparece el autor que yo he escrito Los otros autores que yo tenía previamente recopilados No aparecen, salvo que a lo largo del, del trabajo Yo los necesite ir metiendo en ese lado de la derecha Acordaros, ¿vale? Fijaros lo que ha ocurrido ¿Lo veis? Lo, lo, lo vuelvo a quitar Para que veáis lo que ha ocurrido Ha aparecido Vicente 1998 Imaginaros que necesitáis Poner la página Pues simplemente os situáis sobre aquí Sobre él, os situáis sobre él Y automáticamente aparece un desplegable Y dice editar Fuente Perdón, editar Cita Y ya ponéis la página Que necesitéis colocar Punto Ya lo habéis visto cómo se ha desarrollado bien vamos a meter un autor otro autor aquí y en este caso este autor ya lo habíais eh, recopilado anteriormente entonces os vais a administrar fuentes y imaginaros que sería esto este o imaginaros que vais a necesitar dos autores vale cerramos y volvemos de nuevo a lo mismo aquí vamos a meter a uno de los que hemos recogido anteriormente, a Calderón. No le ponemos la, la página porque en, en, no nos interesa en estos momentos. Y imaginaos aquí, vamos a meter a Darendorf. Perdón, que ya lo teníamos citado. Darendorf. Bien, diréis, uy, pues oye, ya me ha arreglado un poco la vida en, en estos momentos. Lo que habéis hecho, lo que habéis hecho, os sirve también luego para crear la bibliografía. Fijaros que si yo voy a hacer aquí, voy a sentar un salto de página y aquí voy a añadir la bibliografía. Me vuelvo a referencias, aquí aparece bibliografía y fijaros que yo pongo ya la bibliografía. Y la bibliografía aparece ya automáticamente en formato apa para que veáis cómo es de potente este sistema el, el, el, los nuevos word que si yo cambiase de formato automáticamente habéis visto cómo ha cambiado automáticamente cambiaría si yo cambiase de formato lo veis ha cambiado nosotros lo tenemos en formato apa esto es un, un gran avance porque con cada vez que yo meta aquí un nuevo eh, eh, autor o una nueva eh, cita, automáticamente cuando yo eh, luego actualice las, las la bibliografía, automáticamente me aparecerá, aunque no lo haya citado. Fijaros, voy a copiar por ejemplo, un, un libro de Redorta, para que veáis. Cierro. No lo he citado. Me voy a bibliografía. Fijaros, simplemente me sitúo sobre cualquier documento, cualquier eh, línea de la bibliografía, y automáticamente me aparece aquí. Este cuadradito. Dice actualizar citas y bibliografías. Le doy y ya lo habéis visto. Aquí tenemos a Redorta. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Verdad? Muy bien. Pues con esto eh, cerramos hoy la, este pequeño vídeo sobre cómo eh, insertar citas y crear una bibliografía básica.